Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Atreus! Respira. Estás sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? Puedo sentir esto. Oh. Puedo sentirlo todo. ¡No! ¿Es vulnerable? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha que va al dur... ¿El muérdago? En la correa del carcaj. Sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. Ser te puede matar? Estoy seguro, ya me está viendo todo. Ahora se acuerda. ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siento! ¡Siento! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no. ¡No, no, no! ¿Crees que Debil madre. Ah. madre! siento! ¡Los puedo sentar! Al... ¡Nunca me había sentido tan vivo! <risa> ¡Alto! ¡Viva! ¡Aaah! lo divertido que esto podía ser oh, oh, oh. <risa> ¡Maravilloso! <risa> Atreus. ¿Eh? ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente! ¡Cállate! today. Desde que os mate quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el padre supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, eh. <risa> Well okay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 No te detendré. Uh, uh, uh, uh. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. No.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 ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! <ríe> ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces.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 Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente.